México contra Polonia, ¿cuánto vamos a quedar? 2-0, México. 3-1. 3-1, ¿Pierden o, o ganan? No ganamos. No seas <ríe> cabrón, güey. ¿Cómo vamos a perder, güey? ¿Contra Polonia sí. vamos a ganar 2-0? 2-0. No, Fácil. ¿Colos de quién? Fácil. ¿Goles de qué? 2 de Henry. Mira, si pues este, más que mete. <risa> yo quiero mucho la selección. Eh, pero el Notskis. El Levandowski. ¿Te va a decir? No, se anda con todo, cara. Sí, sí. Híjole, sí, ese, sí, sí. Qué miedo, blanca, qué miedo. ¿Lo has visto con el Barcelona? Uno de los mejores delanteros del pinche planeta. Pues a ver si no le mete el Chile, canal. Ajá. <risa> o sea, el Chile es meter los tres pepinos. Oh, ajá, ajá. Entonces, Entonces yo creo que. ¿Cuánto va a quedar? Mira, yo quiero mucho la selección. 3-3. <risa> 2-1. ¿Favor? 2-1. ¡Ah, <risa> que la chingada tienes <¿qué> que <risa> ver! <risa> ¡Comprométete! Para México. 3-1 Polonia. 3-1 Polonia. Ay, ¡Parcelona! que no le a ganar! que no va a ganar! ¡Como que no va a ganar! ¡Como que México-Polonia eh, Le ganamos 2 a 1 a Polonia a poner un 2 a 1 a favor Polonia ¿Cuánto va a quedar México-Polonia? Yo espero Tú que eres como el Nostradamus del fútbol No, no, no, no. <risa> yo Polonia tampoco anda demasiado bien Ajá. La bronca es que Polonia tiene lo que nosotros no va, Un delantero que lo que le Ajá. caiga lo va a meter Yo veo ese partido para empate Yo también de acuerdo O un 1-1, o un 3-3 O un 6-6 no, Si no se Si no se no, adivinan no chico chico no, pero es parte, en todo Juan Pate, en todo Juan Pata, lo que estoy diciendo. Ahí está. 2-1 México, 2 México. México, ¿tú? 2-0 México, 3-1, 3-1 México.